Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya, dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya, si ves a mi hermano, ¿quién estoy? Huele a guerra. <risa> Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. <risa> Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. <risa> Demuéstrale su error. ¡Me pareció oír a un escarabajo trepar! Me recuerdas a las putas alejandrinas que me obsequia la orden de los antiguos. A lo mejor me quedo contigo. Has conseguido ofender a la más ordinaria. ¡Este faro es de Ptolomeo! ¡Fuera! Este faro solo se iluminará por Cleopatra. Zeus, ¿cómo has matado a mi capitán? Los tolemaicos rompen nuestras filas No, aguardemos hasta la señal No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César Así sea. ¡Vamos! Al campo de combate. ¡Medjay, cubre la retirada! Muchos dudaron de allá y todos murieron por su mano. ¡Ah! ¡Hey! ¡Hey! ¡Fuera de ahí! ¡Agárrate! ¡A la izquierda! O estás a la altura de tu leyenda con el arco o estamos perdidos Tú sigue conduciendo, yo los mantendré a raya Así no se habla de unos compatriotas Quien traiciona a nuestro pueblo no es mi compatriota ¡Detrás, ¡Hombre! ¡Oyen ello! Dispara más rápido eh, eh. El arma, por allí. Eh, eh. Detrás, el carro adelanta Se oyen venir muchos más Disparo lo más rápido que puedo, Romano ah, Esto no es bueno ¿Qué ocurre? Espero no averiguarlo ¡Deprisa! Hay que ser más rápidos Lucharemos Prepárate César Será la peor batalla de tu vida No puede ser tan malo Como el propio Osiris Las flechas solo lo empurecen Controla bien el carro Estoy evitando que nos pisoteen Egipcio Tengo una idea Basta con que te libres de eso nos estamos acercando al faro. La calzada se va a terminar. Sigue disparando. Ahí. La flota. Ah, ya no hay munición. Un placer, Vallec. Escribirán poemas, Vallec. Ahora vayamos a los barcos. Seremos héroes para todo el mundo. El frente mide tres estadios. Según los especuladores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. Yo me encargo de Potino. ¡Ad victoriam!